Si el lago Nes tiene su monstruo como reclamo y atractivo turístico, el lago de Sanabria tiene un atractivo aún mayor y esta vez real. Se trata de María Francisca desde Pedrazales. En un segundo estamos con ella. Volvemos a Pedrazales con María Francisca. Es tan bonito este lugar y es tan simpática ella que no podíamos evitarlo. María Francisca, qué alegría estar otra vez contigo. Claro que sí, yo contigo. Vamos a, a, a resumir un poco para que la gente que no te conozca se acuerde. Tú, en este Pedrazales, vivías en vivías una familia de siete hermanos. Sí. Y tu padre era siete gaitero. Siete hermanos Y mi padre era gaitero. ¿Cómo le llamaban a, a tu padre? Ceferino. Ceferino Espada tenía una espada pero luego tenía un nombre de gaitero también. Eh, Alvarico. Alvarico. Sí. ¿Y por qué le llamaban Alvarico? Le llamaban Alvarico. Mi hermano le sacó una canción a él. El gaitero de Ferino que se llamaba Alvarico. Pero lo que pasa es que yo no la aprendí. La tengo escrita en un libro. Y no, no la he aprendido. Pero esa nos la va a enseñar tu hermano, ¿no? Un día, cuando venga a sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, él sí la sabe, sí. sí. ¿Y tú te dedicaste toda tu infancia a cuidar ovejas? Yo a cuidar ovejas. Atendía de mis hermanos, mira, mi hermano, el que está ahora mismo en Vigo, que ha venido unos días de Sevilla, como te dije la otra vez, yo tenía nueve años, lo cogía con una manta, lo cogía al hombro y saltaba a las paredes con él. Y le decía una <risa> la, la vecina que se llamaba Ticazja, le decía, Mercedes, ten cuidado que un día te mata el hijo, Y salta a las paredes con el hijo, con tu hijo encima que no veas. Con una manta lo, lo, lo rodeaba así hacia mí y saltaba a las paredes con él. Bueno, creció bien, ¿no? ¿eh? Creció sano y no, fuerte. Creció pequeño, pero bueno. Ah, creció pequeño. Sí, es pequeño. Sería de los, de los sustos, creo. Como le dabas? yo, pequeño como yo. ¿Cuándo sí. aprendiste a cantar tú? ¿De lo que veías a tu padre? Sí, de que veía a mi padre, a mi madre. Mi madre, madre también, también cantaba mucho. Mi padre cantaba muy bien también. Y bailaba también, mi padre bailaba muy bien. Bailaba igual que, que mis hermanos. ¿Había mucha gente sí. en Vedrazales que cantase entonces? Sí, había varias cantoras. Había una que se llamaba Juana, que cantaba muy bien. Otra se llamaba Francisca, otra Perfecta. Sí, sí, sí. O sea, había unas cuantas se cantaba muy bien. No queda ninguna ya. No, ya se murieron todas. ¿Y tú cantabas alguna vez en el baile también? No, en el baile nunca toqué la pandereta con... con... Nunca me dio por tocar el baile de... Tú ibas de con a, ellos, a bailar, ¿no? No, ¿tú sí, a bailar? yo simplemente bailaba. ¿Y cuando bailaba a... y cantaba con mis hermanos, con la gaita, eso sí. Cantaba muchas canciones con ellos. Cuando ibas con las ovejas, can les cantabas También las cantabas a cantaba ovejas. canciones cuando iba con las ovejas. Me daba por cantar, cantaba mucho. Me encantaba eh, estar en el monte y cantar con las ovejas. ¿Y te venían a escuchar o, otros sí, pastores Sí, me, escuchaba, gente me de escuchaban, por ahí de donde... la gente pasaba por allí y me escuchaban cómo cantaba. Me gustaba oírme cantar. Bueno, pues cántanos algo. Soñé anoche que me casaba con una niña angélica. Voy a contarles un dulce sueño, en silencio, voy a empezar. Voy a contarles un dulce sueño, en silencio, voy a empezar. Y era una niña muy linda y bella, sus ojos puestos en el altar, yo la miraba y me sonreía. Y ella no dejaba de suspirar. Yo la llevaba y me sonreía. Y ella no dejaba de suspirar. Llegó la hora del sacerdote, que nuestra hermana se iba a juntar. motivo de despertar. Me agarré al hierro de la cama fría y ese fue el motivo de despertar. Noche intranquila, noche de angustia, noche de angustia, noche fatal, pero aún vivo con la esperanza de que algún día ha de ser verdad. Un día ha de ser verdad. Bravo. ¿En Pedrazales ibais a la escuela? ¿Sí? No, ¿Había escuela aquí? Había escuela. Está la escuela, está cerrada. Allí hacen, hacían fiestas en el invierno, cuando mis manos tocaban la gaita, hacían meriendas allí, hacían cenas, y, y es por lo que a veces lo abren, algunas veces por eso. Y, y bueno, yo al colegio fui pocas veces, porque cuando no tenía que cuidar de mis hermanos, tenía que ir con las ovejas para el monte. Y, o sea que pocas veces fui. Aprendí a leer y a escribir vagamente. Eh, me defiendo, me defiendo, eso sí. Me defiendo. Y aprendí a leer, pues mira. Que que eres, me, me defiendo, apaño. Tengo bastante. Te veo muy lista. Me dan ganas de, de no haber ido yo para, sí. para ser tan lista como tú ahora. Entonces no eras <risa> tan listo como eres. No sabías tanto como sabes. <risa> en, eh, ¿estuviste ¿Hasta, hasta qué edad estuviste en Pedrazales Pues estuve hasta los 17 años. Y luego te marchaste. Me marché para Barcelona. Me marché porque aquí la vida estaba muy mal, para ganar un, un poco de dinero. Eh, yo era la segunda de los mayores de los siete hermanos y bueno, ellos tenían que comer, pues había que criarlos y yo me marché pues para ganar un poquito de dinero es decir, que se vive sí. mejor ahora aquí sí. que se veía hace ahora eh, se vive tantos de maravilla. años con, con la pensión que nos están por lo menos tiene uno para comer que, que no es poco y paga los recibos y, y, y ya está, Y yo lo que pido es salud, no pido más que salud que se te ve que la tienes que es lo más grande que hay, la salud Fuiste a Barcelona, 17 años y con 17 eh, años me fui. una persona, una chica sí, de Pedrazales una, y se planta allí. Con una de San Martín, que fue como una madre para mí, se llamaba Eloína. Y, y fue como una madre. Ella, esa, estábamos, nos juntábamos una pandilla, unas de San Martín, otra de aquí del pueblo que todavía vive, que está en Barcelona, se llama balvina y siempre andábamos juntas por Barcelona. Salíamos, cuando salíamos de paseo siempre andábamos juntas. ¿Te impresionó llegar a Barcelona desde Pedrazales? Sí, me desde me pequeño, Hasta que aprendí las calles, a caminar y no perderme. Sí, sí, me costó, me estucó, me costó bastante. Pero luego ya, una vez que estaba espabilada ya, madre mía, no salía de los bailes. Y luego, como estaba la chica más guapa de Pedrazales en, sí. en Barcelona, en los bailes tendrías bueno, mucho éxito. En Barcelona, pues eso, me llamaban Gilda. Iba por la calle y me llamaban Gilda. Y yo decía, ¿qué será Gilda? Yo, como nunca iba a un cine, ni nada, no tenía ni idea de lo que era, era Gilda. Y luego, ya cuando casada, tenía ya los niños, me fui al cine y vi la película de Gilda. Digo, ¡ay madre! Mira a mí, me llamaban Gilda y mira quién me aparecía. A la actriz Rita Hayward, casi nada, toma ya. Fíjate. Pues sí, eh? sí, sí, me llamaban Gilda. ¿Y, y tú sin saberlo. Y yo sin saberlo, ya no sabía nada. Bueno, yo era, como era tan presumida yo también ya, empecé a presumir ya de cuando estaba en Barcelona. Eh, tenía novios y luego me salían muchos novios y bueno, y, y vine a casarme con uno de Galento. Pero cuando volviste a Barcelona aquí a dos o tres años, ni te reconocían. No, no me reconocían. Estuve tres años sin aparecer para aquí y no me conocían. ¿En Barcelona también cantabas, por lo menos para can... ti? Vamos a ver, en Barcelona... Íbamos a bailes también que había un gaitero de un gilde, no me acuerdo cómo se llamaba, y cantaba yo con él con la gaita. Y había una de Vigo que aún vive, que me la veo en el mercado ahora cuando bajo muchas veces con su marido, y cada vez que me ve, me, ve, me da unos abrazos, me dice, cariño, dice, pero qué bonita eras cuando, cuando, cuando estábamos allí juntas, eras preciosa, todos los chicos andaban detrás de ti, dice, ¿Y cómo cantabas?, dice, ¿cómo cantabas?, dice, ¿Cómo cantabas? dice Aún todavía sigue, aún todavía sigue. <risa> y, y, y nos damos unos abrazos cuando nos vemos en el mercado, ¿sí? Sí sí sí. Y me queda esa amiga también. ¿Nos ¿Sí? cantas otra? Sí. Y en tierras de Carballiada vean lo que está pasando. En tierras de Carballiada, prenden a los veteranos. No, no, los prenden la justicia, ni tampoco los civiles, que los prenden las mosquitas, ole, con sus 17 abril, con sus 17 abriles, 17 primavera mil 17 hechizos, ole, ole, y aquellas que son trigueñas, quisiera ser prisionero, ser prisionero, quisiera, quisiera ser prisionero. En tierras de Carvalheta quisiera ser prisionero. Y, ole, y, ole. y en tierras de Carvalheta... Y el bisnieto, que ya con... Es un bisnieto de dos años. Sí, bisnieto, que hace los dos añitos ahora el... El día 7 baila como una peonza. Y toca la pandereta un poco. Y ¿no toca la ya? pandereta y la guitarra. Coge una guitarra de plástico y se pone a tocar la guitarra y a cantar. Mi carro me lo lobaron. <risa> es graciosísimo. Tengo unas ganas de verlo. También tengo otro también que mi nieta se ha casado con uno de Galente que era bueno de aquí del pueblo. Se casó con él. Y también tiene un niño pequeñito. También se lleva dos meses menos. También es muy rico, es precioso también, muy bonito. Y tú te casaste también con uno de galenda y te fuiste a Madrid. Sí, es verdad. Porque era taxista él. Y era madre... taxista y, y vivimos en Moratala pues casi toda la vida. Casi toda la vida vivimos en Mueratalá. Sí. Viniendo aquí en los veranos o no? Sí, veníamos aquí en los veranos. Sí. Veníamos aquí. Los veranos veníamos aquí y este, nos, aquí en una casita donde podíamos. Nos pasábamos aquí las vacaciones con los niños pequeñitos. Eh, estaban aquí mis padres, yo venía a casa de mis padres también, y bueno, pues lo pasaba bien. ¿Después de casarte seguiste trabajando a uno? No, porque me, crié con, me junté con los tres casi iguales. Los y tres claro, hijos a la vez. Tampoco pff, había mucho dinero que se dijera para llevarnos una guardería y eso, y tuve que atenderlo yo. Y era, y no es poco trabajo, ¿eh? Que no es poco tres trabajo atender hijos. los tres casi a la vez, porque los dos pequeños se llevaban 15 meses y los dos mayores 22. Bueno, luego crecen todos a la vez bueno, y se queda uno claro, liberado. Me cogía todos los tres debajo en de un cesto. <risa> y, y nada, pues eh, bien, bien, yo con mis hijos era tan feliz. Los quise muchísimo y los sigo queriendo, claro. Bueno, y ahora los nietos sí. y los bisnietos y, sí. y, y con y, esta energía que tienes tú, pues venga, cántanos otra. La, <laughs> María Francisca, a la que llamaban Hilda porque se parecía a Rita Hayworth, para nosotros sigue siendo la más bella, la más valiosa de todo Pedrazales y de toda la comarca.